a Marihuana Televisión News! Este mes el cannabis vuelve a la agenda política con el inicio de la subcomisión medicinal, a las redes con la campaña Cannabis Legal, también a las calles junto a otros colectivos para reclamar una modificación real de las leyes Mordaza y deseando que no falte en la Feria de Cornellá con la esperada decimoctava edición de Spannabis. Tampoco faltarán los buenos consejos para vuestros jardines en top cultivo, estaremos atentos a los avances que se dan en otros países y alguna sorpresa más. ¡Empezamos! Febrero empezó fuerte con el inicio de la Subcomisión de Sanidad que estudiará la regulación del cannabis para uso medicinal en España. Tras un arranque un tanto opaco, hemos podido conocer que se reunirá cada dos semanas hasta junio, cuando se presentarán las conclusiones y que constará de 26 ponencias con expertos nacionales e internacionales de diversos ámbitos de la medicina, la investigación, la salud mental, de las adicciones o el testimonio de las asociaciones de pacientes. La subcomisión se ha dejado fuera actores importantes como las asociaciones canábicas o experiencias de países como Malta. Por por citar algún ejemplo, que ha legislado precisamente inspirándose en el modelo de Cruz Español. Pese a ello, realidades como las asociaciones canábicas o el autocultivo quedarán reflejadas seguramente con la participación de los representantes del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis o de la Fundación ICERS. Eso sí, una representatividad algo escasa dentro de una lista con importante carga en el terreno de las adicciones. Cierta incongruencia que no ha pasado desapercibida tras ver cómo desde la esfera política se ha insistido constantemente en separar el debate del cannabis medicinal del resto de usos. Soy Fran Azorín, vengo como portavoz del Observatorio Europeo del Cannabis eh, y venimos a solicitar a los políticos que en la subcomisión medicinal no opten por la redacción de un reglamento que desarrolle la anacrónica ley 1767 de estupefacientes, sino que se cree un nuevo cuerpo legal que luego se desarrolle por reglamento reglamento, ya que si utilizamos eh, la fórmula del reglamento a la ley de estupefacientes de la época de Franco, eh, va a salir una ley que únicamente va a beneficiar a las grandes farmas y va a dejar de lado al usuario medicinal, al autocultivador medicinal y a la industria de los productos CBD. Con el objetivo de dar voz a la ciudadanía y sensibilizar sobre este tema, se ha lanzado la campaña Cannabis Legal. Entra en su web y participa. Pedimos a la subcomisión que estudiará la regulación del cannabis medicinal que tenga en cuenta una justicia social reparadora en la medida en que, más allá que crear un mercado nuevo, lo que hay que hacer es crear los incentivos para que el mercado no regulado y las personas que se encuentran en él puedan tener un espacio en este nuevo escenario de regulación. Para lo que habrá que seguir esperando es para ver en qué queda la derogación de la ley Mordaza. Tras el anuncio de un principio de acuerdo entre PSOE y Podemos para modificar la ley de seguridad ciudadana, la sesión era aplazada tras la movilización y acciones promovidas por la plataforma No Somos Delito en diferentes ciudades bajo el lema ni ley Mordaza ni Mordaza Maquillada. ¿Se van a separar el consumo de la tenencia? El consumo se mantendrá como infracción grave y la tenencia pasará a ser leve, con lo cual la multa será de 100 a 600 euros en vez de 600 a 30.000. A 30 eh, y es probable que, la, que el, el traslado de personas para consumo pase también a infracción leve, pero, pero bueno, va a desaparecer la, la de los hosteleros, eh, la del control. Es, es, eso es lo que esperamos, pero, pero no nos parece que sea un gran, gran, gran avance en en esta materia, la verdad, estamos perdiendo una oportunidad preciosa para ponernos al nivel de la legislación garantista de los países de nuestro entorno o en el ámbito internacional y esto parece bastante poco probable. Algo de razón tendrían, ya que España nuevamente recibía duras críticas del Consejo de Europa al considerar que la reforma no se adaptaba plenamente a las normas europeas e internacionales de derechos humanos.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 La que parece que esta vez no se va a aplazar es Spanabis, que vuelve dos años después a la Feria de Cornellá los días 11, 12 y 13 de marzo. Sí, 420, marihuana televisión, en caras secas, en el ritmo. Yo, yo, yo, ya llegó, ya se la spanabis, la feria más grande del cannabis. Los días 11, 12 y 13 de marzo vuelve a Cornellá Espanabis, la feria canábica más esperada por los amantes de la marihuana. En esta edición podemos descubrir las principales novedades del sector ponernos al día con las World Cannabis Conference o conocer las mejores variedades de las Fanabis Champions Cup. Sin duda nosotros estaremos allí. ¿Y tú? y después de tanta <risa> parte y el relax del CBD. Ya te digo, después de 12 fases ya llega el respiro, yo quema que quema, pero tú toma, que toma. Pero eso sí, en Cornellá, Barcelona... Y si lo que quieres es echarte unas buenas risas, tienes una cita con Trivial Canabico. El Divertido Show llega a Barcelona el 18 de marzo. ¿Te apuntas? Yo los que no en otro otros han fumado uno, va, yo. Porro mío, qué bueno está, dicen que es droga. Uy, uy, uy, atención, ella ya lo tiene en la mano, ya lo tiene en la mano ella. La cosa se fue complicando y que este hijo de puta un día me... Qué película de Tarantino...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 La primera cuestión de hoy nos la envían desde Aranjuez. Charlie nos pregunta si puede utilizar el jabón potásico para combatir su plaga de mosca blanca. Hola Charlie, claro que sí. El jabón potásico es una excelente solución para controlar y prevenir las plagas en tu cultivo sin perjudicar a tus plantas ni al medio ambiente. El jabón potásico, también conocido como potasa, se usa como un potente insecticida natural ya que no es tóxico. Es un producto biodegradable que no penetra en las hojas y no perjudica a las plantas. Una vez se disuelve o cae a la tierra, se convierte en un nutriente más en forma de potasio, a diferencia del jabón de sodio que incorpora sodio a la tierra. Es un producto natural compuesto de agua, grasas o lípidos de origen vegetal e hidróxido de potasio o potasa cáustica. Es uno de los mejores insecticidas ecológicos para combatir la proliferación de pulgones, cochinillas o mosca blanca. Es un insecticida de contacto. Toca a los insectos, les daña el esqueleto, los disuelve y mueren. También limpia la grasa o cera que dejan estas plagas, por lo que las hormigas dejan de acudir. Podemos encontrar el jabón potásico en nuestro grupo preferido o podemos usar algunos que se encuentran en el mercado a base de aceites vegetales como jabones quitamanchas o para lavar la ropa. Para aplicarlo, disolvemos entre 10 y 20 gramos de jabón por litro de agua no se recomienda usar más de un 2% en la disolución. Pulverizamos con gotas finas procurando que se moje toda la planta. Lo podemos aplicar cada 4 o 5 días si tenemos plagas activas o cada 3 o 4 semanas de forma preventiva. Ya sabes Charlie, el jabón potásico te puede ayudar a mantener tu cultivo sin plagas. La siguiente cuestión que hemos seleccionado hoy nos la envía Evita desde Santander y nos pregunta si es fácil hacer jabón potásico en casa. Claro que sí, Evita. Para hacer tu propio jabón potásico solo necesitas agua, un aceite vegetal y potasa cáustica o hidróxido de potasio. Existen varias fórmulas para hacer jabón potásico en casa. Vamos a usar un aceite vegetal que puede ser de oliva, girasol, colza o maíz. Nosotros emplearemos el de girasol por ser el más fácil de encontrar y económico. Utilizaremos agua destilada o de lluvia. Si fuera del grifo, la dejaríamos reposar al menos 24 horas para que se evapore el cloro. También necesitaremos hidróxido de potasio o potasa cáustica que podemos adquirir en una droguería o donde vendan productos para limpieza. Con un kilo de potasa se puede obtener más de 30 litros de jabón. Pesamos 20 gramos de agua en un recipiente de plástico, vidrio o acero inoxidable, nunca de madera, aluminio u otros metales. Con guantes de goma y gafas protectoras verteremos 20 gramos de potasa en el agua, nunca al revés. Removemos con una cucharilla hasta que se disuelva. Al hacerlo notaremos cómo se calienta la mezcla, la dejaremos reposar, removiendo de vez en cuando hasta que se diluya y se enfríe a temperatura ambiente quedando transparente. En otro recipiente pesaremos 120 gramos de aceite y lo meteremos en uno mayor con agua a unos 60 o 80 grados para que se caliente. Luego verteremos poco a poco la disolución de potasa o lejía en el aceite, removiendo de forma constante y siempre en el mismo sentido sin olvidar guantes y gafas protectoras, ya que si no salpica nos puede producir quemaduras. Hay que evitar que se corte quedando el aceite abajo y arriba la lejía. Lo batiremos durante 3 minutos. Podemos utilizar un trozo de filmo plástico para evitar salpicaduras. Lo dejaremos reposar unos 10 minutos y volveremos a batir y dejar en reposo un par de veces. Finalmente, lo dejamos reposar toda la noche y ya tenemos nuestro jabón potásico listo para usar. Ahora que ya sabes hacer jabón potásico, ya no tienes excusa para mantener a tus plantas libres de plagas. La última cuestión de hoy nos la envía Chicho desde Rosario, Argentina, y quiere que le aconsejemos una variedad que tenga aromas cítricos. ¡Hola Chicho! Hoy te vamos a hablar de una variedad de la línea americana de Buda Seeds, la Buda Tanji, que destaca por sus aromas y sabores cítricos. Buda tanji es una variedad que aporta nuevas sensaciones a los sentidos, con aromas y sabores que conquistan al instante al olfato y al gusto. El equipo de Budasits ha querido plasmar en ella la esencia que identifica al sabor a americano, obteniendo un excelente resultado final en terpenos. Su puro sabor intenso y dulce a naranja y a mandarina se diferencia del de las habituales variedades cítricas del mercado. Algunos fenotipos tienen notas a pomelo que perduran en el paladar largo tiempo, al igual que una amplia gama de matices cítricos que resaltan su personalidad. Sus flores, tienen una apariencia brillante y cristalina repleta de tricomas que dibujan sonrisas a quien los prueba. Buda Autotanji es una variedad sencilla de cultivar, aunque en floración es conveniente potenciar el uso de macronutrientes para potenciar sus características. Su ciclo es rápido a pesar de su carga sativa. Se cosecha a los 70 o 75 días desde que se puso a germinar y puede producir de 400 a 550 gramos por metro cuadrado en interior o hacer plantas de 60 a 250 gramos de flores secas en exterior.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 Las asociaciones impulsadoras de la consulta señalan de errónea esta decisión y afirman que los tratados internacionales no obligan a penar el consumo y uso personal. De 1,5 millones de sanciones notificadas que incluye las sanciones penales en toda la Unión Europea, un millón incluye el tipo de droga que han incautado. De, esas, de ese millón, 826.000 son por consumo o tenencia en la vía pública, o sea, son sanciones menores. Eh, Muchas de ellas, en, hay países de la Unión Europea en las que te vas a, a prisión por detenencia. Pero es más, el 82% de todas esas sanciones son por cannabis. O sea, es increíble. Eh, eh, la represión ¿no? que, que, que tenemos. En Estados Unidos, el líder de la mayoría del Senado, Chad Summer, ha anunciado que la nueva propuesta para legalizar el cannabis a nivel federal se presentará el próximo mes de abril. Tras meses de espera, por fin hay un cronograma claro que viene acompañado de acciones positivas entre los estados. Por ejemplo, en Nueva York, los agricultores residentes tendrán más facilidades para obtener sus licencias de cultivo y en la ciudad de San Diego se ha optado por reducir de un 8 a un 2% los impuestos sobre el cannabis para fomentar la producción local. En Latinoamérica, países como México continúan en la incertidumbre. Los senadores rechazaron el proyecto de regulación y siguen sin un consenso. Y es que el camino hacia la regulación es mucho más complejo de lo que parece. Una encuesta reciente realizada en Uruguay muestra que aunque la mayoría de autocultivadores del país están contentos con su situación, desaprueban ciertas limitaciones de la norma como la obligación de elegir una única vía de acceso o tener que registrarse. La ley se mantuvo, la implementación se fue mejorando, se desarrolló una segunda ley y hoy se ve un horizonte un poco más dinámico en cuanto a lo, que, a lo que implica avanzar en otros aspectos. Hay 80, 90 productores de cañamo industrial, hay 26, 28 empresas con producción industrial, medicinal. Entonces, bueno, hay una masa mayor de operadores y un avance en lo que fue aquella primera iniciativa. Los nuevos cambios de las leyes en Argentina también traen consigo ciertos malentendidos y a pesar de ser legal el cannabis medicinal los profesionales de la salud y los propios pacientes aún se encuentran desprotegidos. Es el caso de una psicóloga a la que por recetar cannabis se le ha imputado por ejercicio ilegal de la medicina. A Colombia también llega la reglamentación y en este caso se permitirá el uso industrial del cannabis en alimentos, bebidas y textiles. Pese a que se trata de un avance positivo, aún faltan por definir aspectos referentes a la exportación o a los precios, por no hablar de la situación de vulnerabilidad a la que todavía se enfrentan las personas usuarias de cannabis del país. Ya tenemos ganadores de los completos kits de cultivo de nuestros amigos de EuroGrow. Pásate por nuestro Instagram y comprueba si estás entre los afortunados. Y si no ha habido suerte, no dudes en visitar su página web eurogrow.es, el grow online con los mejores precios de Internet. Y atentos porque este marzo vuelven los cursos del Campus Can&Bev, el primero, el día 8, sobre las últimas investigaciones y estudios científicos con CBD de la mano de destacados expertos internacionales. En cuanto a los eventos, supongo que como nosotros estaréis contando los días que quedan para encontrarnos en las Panavis los días 11, 12 y 13 de marzo. Pero no solo los Panavis seguro que esa semana podremos disfrutar de infinidad de eventos y citas canábicas que no nos podremos perder, como el ICBC Congress, que se celebrará justo el día antes en el propio Auditorio de Cornella. The ICBC is a concept that I came up with about five years ago. Nobody was really thinking about that time that cannabis would go international and there'd be this huge international market. So what we're doing is we're going to all these new respective cannabis markets and we're creating an environment that's a lot more, uh, that's more pro Professional, a very professional environment for real business people to come in, whether they like pot or smoke pot or not. This is a business conference, and they come in and they can do real business with cannabis. So it's not a counterculture event, um, it's an event for it's a high end networking event for B2B cannabis. We love marijuana and we love hemp, and hemp, uh, whether it's medicine or food or fuel or fiber. Needs to be incorporated more into the international economy. Y no pueden faltar las copas, como el Autoflower World Cup 2022, que se celebrará en Barcelona del 10 al 12 de marzo y en la que podremos conocer las mejores variedades autoflorecientes.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 We're gonna take the extra